Bueno, señores, eh, el país está con muchas informaciones y más en el entretenimiento. Y es que ustedes se acuerdan del muchacho que hablamos ayer en el programa, que, que tenía una, una actitud tan positiva. Lo vi yo en el mañanero. El tipo, me cae bien. Eh, eh, eh, que se le quemó la guagua. A ustedes que se le quemó la guagua, se ve un muchacho sano, tranquilo, humilde, humilde, flaco, flaco. Mira, mira, mira, flaco humilde. Eh, dice, que, yo en un momento vi que la guagua estaba quemándose ¿Y, que y él dijo, yo le iba a tirar una foto para recordarme de ella. Oye, ¿cómo? para recordarse de su de, de, de, de su guagua. Y dijo, no, yo me voy a grabar. Y lo que hizo fue que grabó el video y salió ese video que a todo el mundo le ha caído bien por la actitud tan positiva y como él deja que las autoridades... Eh, eh, eh, eh, a, a, a, trabajen, apagan el fuego y el tipo tenía una buena actitud él, él dice que se busca el, el moro con su guaguita que hace mudanza compra hierro o sea, ahí se busca eh, una esa, esa, la en la guaguita de eh, la busca moro eh, entonces se sumó entonces una, una iniciativa que puso Bolívar Valera en poner un God Funding para ayudar a este, a este, a este joven que vayan al el canal de YouTube de Mañanero con el boli y en uno de sus videos, después de la entrevista de él, van a ver el abajo. y abajo. Ahí el GoFundMe, vayan a Bolívar Barrera en Instagram y en Twitter. Y la muchacha están recolectando para comprarle una guagua nueva. Pero siempre, siempre, en un tipo de cosas así, que ahí es que, nadie, ahí es que nadie critica a los foques. Se comen a los foques, que a los foques es un mal ejemplo para la sociedad. Por eso dicen que, que, pues dicen que ellos defienden mucho a Santiago. Que los focos es un mal ejemplo para la sociedad, que lo otro, que es ellos, que, que un, un, un buca view, un buca vaina. Pero mira, Boli puso eso de la guagua y de una vez Santiago Matías dijo: No, no, no, yo no tengo que pagar el me. Vamos a resolver eso, vamos a resolver eso. Y está ayudando a este joven para que tenga su guagua nuevecita. No hay que tener arreglarle esa, que entonces, tiene la fe. Yo me estaba riendo porque tiene fe todavía, arreglarla, pero es para venderla, no es para tenerla, ¿no? Él dice, Eso es lo que quiere, quiere venderla y decir, no, yo quiero venderla, buscarme el payo de peso. Pero miren, qué bueno que Santiago Matías va a ayudar a este joven. En, con su nuevo vehículo son de esas de las cosas que los urbanos ahí que siempre apoyan que personas como Santiago, como Boli que son tan criticados Santiago y Boli son tan criticados y mira hoy, Santiago y Boli son los que están cabezando para que ese, ese muchacho que seguro que paga, que mantiene su familia a través de esa guaguita una guaguita como dice Jorge Luis, moro eh, pueda tener su vehículo eso es cosa que nosotros tenemos que resaltar nada más no es usted venir todos los días a estar acabando, porque ustedes además saben de Santiago Matías si es política o saben si es de algo negativo y que promueva la mamillón y todo eso. Pero cuando son cosas positivas, los medios no nos emoje, no se hacen eco y tengo que decir la, la verdad. No, no, no sé. Hay que checar el link. Voy a chequear el link. Déjenme entrar al link. Vamos poniendo el video de cuando el joven. Jocosamente, jocosamente su guagua encendía ahí déjame ver, déjame ver. boli ok aquí está el Me que él puso bueno aquí está el Me para que la persona vayan al twitter de boli y aporten ok el objetivo es llegar a 15 mil eh, a, a 15 mil dólares tengo que 15 mil dólares. Ok. No, no, no. no. Me equivoqué. El objetivo parece ser que es llegar a 15 mil pesos. lo que yo veo aquí. Veo 15 mil seguidores o 15 mil. Tiene que ser 15 mil dólares. No sé. Tiene que ser, no puede ser 15 mil pesos. 150 mil pesos. Sí, sí, sí. 15 mil dólares, no de 15 mil dólares. A lo que yo veo aquí, yo. 15 000. No, porque como te dije, Santiago Matías se motivó. Yo creo que yo creo que Santiago se lo va a comprar a guagua. Y las personas van a, va a, va a dar dinero para apoyarlo a este pobre hombre que lamentablemente se le quemó su guagua. Dice que eh, cuando él supo que dijeron, se está acabando una guagua, dijo bueno, pero la única que está ahí es la mía. <ríe> y tuvo que volarse para allá. Pero nada, eh, esperamos que nuestro amigo disfrute su vehículo y que los medios de comunicación. Resalten esto de Santiago previa, y Boli. Y, y, y gente como Boca de Piano. Atención, gente como Boca de Piano. No he visto ni. No, no me digan, no no, no, no. no he visto ni en la, en la causa eh, que ahí nadie habla ahí de los urbanos. Ahí nadie habla de los urbanos. Vamos con la información siguiente y es que.